Buenos días, compañeros, qué gusto de estar en contacto con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a este módulo, Estrategias Fiscales, de paréntesis, que tiene que ver con la planeación fiscal. Bienvenido, su servidor Miguel Ángel Villa, vamos a estar al frente el día de hoy de la plática. Eh, la dinámica de la clase del día de hoy va a ser a través de la exposición de su servidor y con apoyo en las diapositivas que vamos a estar proyectando del material que seguramente ya les hicieron llegar por ahí, si de alguna manera no lo tuvieran eh, ya con ustedes, comuníquense por favor con nuestros compañeros aquí de censos para que se los hagan llegar. Empecemos. Antes que nada, también por favor permítanme recordarles que cualquier duda que tengan por mínima que sea, siéntanse por favor en la confianza de interrumpirme y comentar su, su duda, de plantearla aquí eh, en, en el foro, pues eso enriquece por mucho la plática y hace más amena nuestra conversación. En el momento en el que ustedes gusten, por favor, pueden abrir su micrófono y plantear su pregunta. Ante todo, eh, por parte de nosotros de Census y su servidor, Miguel Ángel Villa, que estamos para servirles. Pues bienvenidos. Hablemos acerca de las estrategias fiscales. Existe? ya está pues tendríamos que iniciar prácticamente el, el, por, el, por el concepto de las, de las estrategias fiscales y les voy a decir por qué razón van a estar ustedes encontrando por ahí a lo mejor como apellido de este curso la planeación fiscal y por qué no lo denominamos planeación fiscal o por qué de alguna manera pues hoy día estamos buscando de alguna manera no llamarle así planeación fiscal todo lo que tenga que ver con planeación y todo lo que termine en Sion, por decírselo, por decírselo de una manera muy simplista, a la autoridad fiscal le crespa los cabellos, la hace parar las pestañas y treparse, colgarse de la lámpara. Todo lo que sea planeación a la autoridad en automático le suena a ilusión, evasión, defraudación. Entonces, pues bueno, si eso le da tanta comezón a las autoridades fiscales, pues hablemos más propiamente entonces de estrategias. Le denominemos planeación o le denominemos estrategia fiscal, a final de cuentas tiene que ver con un concepto que tiene su origen en un concepto que ni siquiera es del orden fiscal o del orden jurídico, tiene que ver con un concepto administrativo, y que es la planeación. ¿En qué consiste el planteamiento de estrategias fiscales que den y que tengan por finalidad pues, el mejor rendimiento o la mejor la optimización de los recursos económicos y, por supuesto, los fiscales? Elementalmente consiste en hacer un planteamiento, hacer un análisis para poder llegar a tomar una decisión, una elección por parte del contribuyente, una elección del acto o los actos jurídicos o el conjunto de actos jurídicos, la estrategia, es decir, el andamiaje o el conjunto ordenado, sistematizado de actos jurídicos, llámese contratos llámese figuras, llámese procedimientos, llámese actos jurídicos en general, que son los más convenientes ¿sí? a los intereses de una organización o de un contribuyente para obtener un rendimiento, un ahorro o una disminución, una reducción y en general lograr la, optimiza, la optimización de los recursos que se obtienen de sus actividades lícitas, por supuesto. <coughs> y que tengan una incidencia en el ámbito fiscal, es decir, que detonen un menor costo fiscal para los contribuyentes sin violentar la ley, esa muy delgada línea entre la planeación estratégica y que no le gusta nada la autoridad sería la ilusión. Es una muy delgada línea. Aquí se los pongo como una cuestión meramente ejemplificativa. Es una muy delgada línea entre la planeación y lo que pudiera ser elusión o incluso hasta una defraudación, es el hecho de que estas últimas que estoy mencionando pues están fuera de la ley. Permítanme un segundo, vamos a... Aquí está. Están fuera de la ley, en tanto que las estrategias fiscales la estrategia o planeación fiscal, como quieran llamarles ustedes, como quieran llamarle, está dentro del marco, marco de la ley. Esta muy delgada línea es lo que divide una cuestión de la otra. Por supuesto, para las autoridades fiscales nunca ven esta delgada línea y desde la perspectiva de las autoridades, siempre estamos de este otro lado. Evidentemente, una buena planeación fiscal es aquella que está debidamente blindada, analizada de principio a fin, para poder responder... A los requerimientos de las autoridades o los cuestionamientos de las autoridades sobre la manera, forma, instrumentos que se utilizaron para lograr obtener un rendimiento o un menor costo fiscal eh, a cargo de, de los contribuyentes. ¿Qué finalidad tiene una planeación? Es la optimización de los recursos para el cumplimiento de una menor carga fiscal. Sí, a la autoridad no le gusta que paguemos poco. La autoridad quisiera que cada vez contribuyéramos más. Sin embargo, mientras estés tú dentro del marco de la ley, no estás cometiendo ninguna irregularidad en el hecho de buscar un mayor rendimiento, la optimización o bajar tus costos fiscales. Esto, por supuesto, ha tenido con el paso de los años una repercusión. Por un lado, por un lado, el contribuyente siempre buscará Vamos a poner aquí la balanza. Por un lado, el contribuyente siempre buscará un menor costo fiscal, en tanto que la autoridad buscará un mayor. Eso ha propiciado que los contribuyentes, pues, hagamos planeaciones, hagamos estrategias ¿sí? que no le gustan a la autoridad y por su parte la autoridad lo que ha hecho ha sido modificaciones en la ley. Es decir, ha puesto cada vez más y más candados, por llamarle de alguna manera, legislativos o legales, para que los contribuyentes no podamos hacer esas estrategias. De ahí que nacen a lo largo de los últimos 10 años figuras como, eh, bueno, ordenamientos como es la, la, la, la relativa, esta ley para prevenir y erradicar los recursos de procedencia ilícita, no recuerdo exactamente el nombre, ahorita se lo menciona, eh, la cuestión de que se le ha ido cerrando desde hace ya más de 10 años el candado, se le ha cerrado, se le ha cerrado la llave a las cooperativas, que era la figura que anteriormente se utilizaba para los outsourcings ahorita con las reformas en materia de subcontratación, el hecho de la implementación de estrategias informáticas. Hace 10 años, simple y sencillamente, no hablábamos siquiera todavía de los comprobantes fiscales digitales, entonces, ha venido haciéndose todo una serie de instrumentaciones que buscan tener mayor control por parte de las autoridades fiscales respecto del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes o la erradicación de ciertas figuras, pues como para que no puedas hacer valer pérdidas, etc. ¿Sí? Entonces, entramos ahí en una disyuntiva entre qué tanto podemos planear y qué tanto las autoridades van cerrando cada vez más las posibilidades de hacer esas planeaciones. Quede eh, simplemente establecido aquí por lo que hace al concepto que mientras no se incurra en un ilícito, está perfectamente dentro del marco de la ley, está perfectamente permitido el buscar mejores alternativas para el cumplimiento de la norma legal con el menor costo posible para el contribuyente. La planeación fiscal o la implementación de estrategias puede entenderse como la evasión de diferentes estrategias fiscales de una operación vista, por medio de diferentes opciones, teniendo presente el costo-beneficio y siempre con estricto apego a la ley, para que puedan abatir, atenuar, diferir la carga fiscal a la que están sujetos los contribuyentes. Ahora bien. Abundando sobre esta cuestión del concepto. Estas planeaciones o los instrumentos legales que podemos utilizar para atenuar las cargas fiscales, pues no, no, no solo se circunscriben a cuestiones de contratos, sino que tienen que ver incluso con cuestiones relativas a distintas materias o distintos ordenamientos legales, que pueden ser eh, estrategias que nazcan desde la perspectiva mercantil, desde la perspectiva financiera por supuesto buscando distintas opciones en los ordenamientos tributarios e invariablemente y aquí es donde ustedes compañeros encajan perfectamente con esta, con esta búsqueda de rendimientos el de los recursos fiscales de las empresas invariablemente se requiere de estrategias, de diseño de procedimientos contables ¿sí? que de ahora ¿Qué particularidad tiene una estrategia? Una estrategia no debe de plantearse como un instrumento, un elemento o un andamiaje jurídico de rescate. Por su propia esencia, una planeación fiscal, una estrategia fiscal, debe de ser de carácter preventivo. Es decir, se debe de diseñar, se debe de planear, se debe de instrumentar con miras a buscar un rendimiento no, que ya tuviste la carga, fuiste sujeto de la contribución y ahora busques remediar. Es decir, una vez que ya fuiste sujeto de la contribución. Por supuesto, puedes hacer planeaciones, puedes buscar estrategias, pero si tus estrategias son de corrección, vas a tener mayores problemas o vas a tener muchísimas más dificultades para su implementación. ¿Por qué? Porque de inicio pues existe un tiempo, un, un tiempo de la causación de las contribuciones, existe... Eh, no puedes echar el tiempo atrás. Un acto jurídico siempre tendrá mayor contundencia si le das lo que hoy día escuchamos tan recurrentemente como fecha cierta. Es decir, que se verifique un acto jurídico formalmente celebrado, por ejemplo, un contrato debidamente celebrado por escrito. Si bien en muchas ocasiones la materia o la legislación mercantil no me requiere... ...la formalidad de un contrato por escrito... ...sino que por regla general puede ser consensual... ...es decir, puede ser verbal... ...eso es meramente para efectos mercantiles... ...qué peculiaridad tienes cuando haces una planeación... ...que debes de analizar no únicamente las perspectivas... ...de un acto desde un único... ...desde una única ventana jurídica, por decírtelo... ...es decir, tienes que tener en cuenta una planeación fiscal, una estrategia fiscal puede tener repercusiones, un solo acto, un solo acto jurídico, una, un, el buscar un rendimiento puede tener efectos en el ámbito civil, en el ámbito mercantil, invariablemente va a tener repercusiones en el ámbito fiscal y en el ámbito laboral. Debes de analizar entonces, si tú celebras un acto de carácter civil, ¿con qué otro acto de carácter mercantil o laboral o de seguridad social? Vas a tener que reforzar este acto y, e invariablemente para lograr el efecto que buscas en el ámbito fiscal y poder verificar que la autoridad fiscal le reconozca los efectos fiscales que quieres atenuados. Una mala estrategia es aquella, una mala estrategia, una mala planeación es aquella que se realiza únicamente desde la perspectiva de un ámbito legal. Tienes que tener en cuenta, si celebras un contrato y quieres hacer una planeación fiscal, un contrato de carácter civil, la compraventa de un edificio, bueno, pues tienes que ver sus repercusiones fiscales. Uh -huh. Oye, pero lo vamos a comprar a crédito Ah, bueno, pues entonces vas a tener que tocar base Un segundo Vas a tener que tocar base también con el análisis de la legislación en materia financiera ¿Cómo vas a, eh, a entrelazar estas dos figuras o estos dos ámbitos? El civil y el financiero ¿Vale? oye, más bien vamos a hacer la construcción del edificio entonces vamos a contratar o a subcontratar, eso cómo te va a repercutir todo esto todo, todo, todos estos eh, actos que vas a celebrar o que van a tener incidencia en tu operación tienen un efecto económico y a la postre van a tener un efecto fiscal uh -huh. imaginen ustedes todo este redijo que ya hice aquí de actos jurídicos o de distintas materias, como un boliche, ¿vale? Tu, tu bola de boliche es el acto que estás eh, llevando a cabo, pero le va a pegar tanto a uno como a otro, como a otra, como a otra materia, e invariablemente todos tus pinos van a terminar al final de la, de la pista de boliche, es decir, van a terminar en el ámbito fiscal. Vale. Ay, perdón. Entonces, una buena planificación, una buena estrategia fiscal debe de tener un carácter preventivo con el objeto de minimizar o diferir en la medida de lo posible. Tampoco, tampoco es recomendable el planteamiento de estrategias. Pueden darse, muchas ocasiones los actos jurídicos dan para hacerlo pero no es recomendable. Debes de procurar en la medida de lo posible solo atenuar la carga, no pretender llevarte la vaca completa. ¿sí? Tienes que atenuar la carga. Cuando te pasas de lo que el marco de la ley te permite, ya estás cayendo en una defraudación, en una ilusión, en una evasión. Lo que debes de buscar una buena estrategia es atenuar la carga tributaria de los actos, negocios y contratos cuya realización constituye un hecho imponible. ¿Cuál es el punto de incidencia o en qué consiste para efectos meramente didácticos? Pues vamos a comentarlo, una buena planeación. Bueno, nos dice el artículo sexto del Código Fiscal de la Federación que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones de hecho y de derecho, y les aplican las disposiciones vigentes en ese momento. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en el que ocurren. Esto significa entonces, compañeros, que hay un punto de exacta coincidencia entre la actividad humana nuestra actividad que comúnmente está tipificada en ley y lo que dice la ley cuando hay esta exacta adecuación entre un hecho fáctico ¿sí? una actividad física, material tangiblemente realizada y esa actividad es justamente la que está tipificada en ley y son exactamente coincidentes una y otra es decir, la teoría y la práctica la, lo material y la teoría y la hipótesis de ley entonces aquí ocurre la causación de la contribución eso lo tienen ustedes perfectamente claro se causa la contribución cuando <coughs> voy a a este lado cuando hay una exacta coincidencia imaginen ustedes como jugar golf cuando la pelotita sí cae justa, exacta y precisamente en el hoyo. Uh -huh. Rueda la pelotita y cae justa, exacta y precisamente aquí. Uh -huh. Se da esa exacta coincidencia. ¿En qué consiste una buena estrategia en que a través de instrumentos legales dentro del marco de ley evitemos caer en esto? Evitemos caer con nuestra actividad materialmente hablando, caer justa, exacta y precisamente en el supuesto previsto en la ley. Es decir, tenemos que, a través de instrumentos legales, evitar esa causación. Si no hay esa exacta, justa y precisa coincidencia entre uno y otro, entre la actividad y lo que describe la ley, no se da la causación. Uh -huh. Puede ser que incurras en otro acto, sí también grabado, pero que se trate de un acto que te graba en menor medida o a lo mejor sí incurres en el supuesto previsto en ley, pero lo haces en un supuesto, en un nivel, en una categoría, en una cuantía menor que la que causarías si no hubieras instrumentado esas actividades, si no hubieras eh, eh, ...desarrollado, practicado, celebrado... ...esos actos jurídicos. Ahora bien, estas estrategias... ...pueden ser tanto locales... ...nacionales... ...o incluso a nivel internacional... En el concepto de planificación, la previsión o anticipación es un elemento fundamental. En este sentido, no cabe hablar de una estrategia o una buena planeación fiscal cuando las medidas se adoptan con posterioridad a la realización del hecho imponible. Si ya incurriste en el hecho imponible, es decir, si ya causaste una contribución